Chavales, ¿existe esa habitación dentro del juego? ¿What? ¿Creéis que vayamos a comprobar si existe realmente todos juntos? Así que chicos, quedaros hasta el final del vídeo. Si os interesa muchísimo, compartirlo con uno de vuestros amigos. Y si no formas parte todavía de la familia, suscríbete al canal que es muy gratis y apoya muchísimo. Así que chavales, suscribiros todos, dejar un buen like y os dejo con el vídeo. ¡Chao!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 Así que chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo, porque esto se va a poner muy interesante. ¡Empezamos! La temporada número 2 del juego de Fortnite tiene muchísimos secretos todavía por descubrir. Ubicaciones que simplemente no sabemos que existen dentro del juego. Pero algunas de esas ubicaciones... Fueron reveladas en el tráiler oficial de esta temporada Así que nuestra misión en el día de hoy Va a ser entrar al juego y averiguar cuáles son Todas esas ubicaciones que existen dentro del mapa Y ver si realmente pueden ser encontradas dentro del juego online ¿Qué os parece la idea? ¿Queréis acompañarme? Pues bien, empezamos con la misión ¡Hey yo, my friend! ¿Qué tal estáis? Soy yo de nuevo, Deadpool Vuestro mejor amigo de Marvel <ríe> Es broma, no soy Deadpool pero es una skin que realmente se le parece mucho Creo que podemos hacer estragos en esta partida Muchos de vosotros quizás habéis entrado al vídeo por el inicio que acabáis de ver La puerta giratoria misteriosa Pues bien, estoy buscándola porque no la encuentro Vale chavales, acabo de descubrir que soy... Medio retrasado Me he equivocado de casa Así que ese es nuestro destino Y ahí está la gran puerta Giratoria misteriosa Del tráiler oficial oh, Hay un enemigo, aquí hay un enemigo Otro, otro enemigo Me ha visto, cabrón Oh, se lo ha cargado, oh la moneda No, no, no, no, no, no, una moneda Una moneda de oro Me voy Atrápame si puedes Oh, 62. Estás muerto, hermano. Estás muertísimo ya, tío. Estás en el lobby. Eh. <risa> oh, ¡Qué malo soy, tío! Vale, chavales, estamos en la casa correcta ahora mismo. Bien, guay. Oh, viene gente. <risa> muerto. Viene gente, viene gente aquí, ¿eh? ¿Abajo? Oh, hay una sala secreta. No lo sabía. What? ¿Qué? ¿Qué es esto? <risa> Están haciendo un ritual, ¿no? Tranquilos, brothers Soy de vuestro bando Mejor me vuelvo aquí, tapo esto Chavales, esta es la casa Del tráiler de la temporada Y justo ahí detrás Aparecía Deadpool Es decir, yo, hermano Cuando eso giraba ¿Creéis que pasará? ¿Creéis que pasará algo? Si nos acercamos ¿Realmente se esconde ahí detrás la habitación oculta de Deadpool? Pues hoy no vamos a averiguarlo ¿Te imaginas? Tres Dos Uno, hermano ¡Tarán! ¡Uh! Nos sale la E de abrir, chavales Le voy a dar porque quiero saber si esto realmente se va a girar como en el tráiler Y está justo aquí es la ubicación secreta del tráiler de la temporada. ¡Tarán! ¡Lol! Chavales, ¿qué? ¿Qué? Se gira. ¿What? ¿What? ¡Lol! El escondite perfecto. ¡Ta-chan! ¡Pa! <risa> vale, y esto lleva al sub. Un ascensor. Pues. Confirmado que sí. Pero. Un pajarito me ha comentado que no solo eso, sino que, chavales. En esta propia habitación existe otro secreto misterioso. Y es que... ¿Veis este cuadro de aquí? Este cuadro de aquí, chavales, aparta. Esconde un gran secreto que muy pocos de vosotros conocéis. Lo que simplemente parece una representación, tranquilamente, de un árbol, se puede convertir en algo de lo más misterioso esta temporada. Fijaros en esto. Mirar esto, mirar esto, mirar esto. Chavales, tenemos la moneda de la llama. Por aquí salen pavos y por aquí sale una llama. Según he logrado leer, esta moneda te otorga pavos reales dentro del juego. Si terminas la partida o la ganas con esta moneda que se puede dropear, es decir, nosotros la tenemos ahora mismo. Pero no podemos hacer nada con esta moneda, simplemente podemos lanzarla Se supone que esta moneda nos da pavos a nuestra cuenta de Fortnite Y terminamos la partida con esta moneda, es decir, a quien termine la partida con la moneda Se le otorgan 50 pavos gratuitos, si no me equivoco Ok, la misión que tenemos ahora es muy fácil y sencilla Habrá algún lugar del mapa donde... vale, vamos a por el drop Después vamos a intentar trolear a la gente con la moneda menos. Vale, perfecto, pues ya tenemos escopeta, tenemos también esto, esto Oh, mamá, esto se va a poner bien interesante, hermano Vale, chavales, tenemos el loot perfecto ahora mismo para trolear a la gente con la moneda y... Si vemos a alguien, o nos vamos a poner directamente en la agencia, por lo menos La juego No Uf. Dios, que salvada Dios, que salvada, hermano No Casi nos matan, tío Haciendo el mongolo No soy tonto Las he tirado fuera, tío De la zona Uno menos No Joder, que susto me ha dado, cabrón Hola ¿Puede aparecer alguien por aquí? ¡Oh! ¡Mierda! Lo tenía, tío Eres muy bueno, tío Eres muy bueno, hermana. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Vale, parece que el siguiente de los easter eggs Lo tenemos en esta Habitación de aquí Hemos encontrado la habitación de los easter eggs pero, esperar, porque he encontrado algo más interesante aquí fuera. ¡Sufre, perra! ¡Ups! Y es que en esta habitación se encuentran muchos easter eggs que pocas personas saben. Fijaros en la ambientación que tiene esta habitación. Vale, realmente no sé cuál es el nombre de estos personajes, pero fijaros en esto, son personajes de capítulo 1 del juego de Fortnite. <risa> vale. Y es que está ambientada 100% en superhéroes y en cosas míticas de, de este juego. Por ejemplo, tenemos este personaje de aquí. Ey, bro. ¿Te tienen ahí encerrado? Después tenemos esta fantástica máscara de una de las skins de esta No, no. Una arma que realmente es una auténtica locura, una arma de láseres. ¿Qué es esto? Es una maravilla, imaginaros que esto estuviera dentro del juego, realmente sería... No sé, si, si algún día Fortnite decidiera meter un arma así, creo que mi siguiente paso sería meterme un dedo gordo en el culo ¿What? ¿Y este personaje quién es? ¿Quién es este hombre? Y además está aquí su máscara de superhéroe No sé realmente ni su nombre ni nada Si alguno de vosotros chicos de la Neox Army sabe cuáles son estos superhéroes O sabe por lo menos el nombre de alguno de ellos... Estaremos muy agradecidos si alguien nos lo dice. Mira, que alguien le diga que como lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. ¡Uh! ¡Uh! Tú lo querés, un cabrón. Ay, me encanta, tío. La que me ha pegado, hermano. Así que sí, chicos, vamos a la tienda de objetos Apoyamos un creador y con el código MrDeNeox Neox seréis De la Neox Army tal y como Dios manda. Así que chicos, espero Que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así, reventad la like y nos vemos en el siguiente. Un besito a todos y ¡Chao!